De puta madre, ¿no? ¿Eh? Puta madre. Vamos, Dulcinea. Que estás más guapa que nunca. Colín nuevo, adhesivos nuevos, estribera nueva, palanca de cambio nueva, repintado del lateral, maneta nueva, intermitentes nuevos, no me acaba de gustar lo que salen, pero bueno, guardabarros delantero nuevo, repintado de la cúpula, y por este lado no tuvo nada. Así que amigos y amigas del Facebook, del Youtube y del Instagram Bienvenidos a Dulcinea 2.0 Está un poquito sucia Porque soy así de guarrete ¿eh? Un día de estos pasamos por el lavadero y la dejamos reluciente, reluciente ¿eh? Tampoco tiene mucha mierda, ¿no? la verdad es que antes llevaba el colín en color gris y ahora cuando la veo en color negro es una paranoia pero la verdad es que esta moto originalmente era de color negro el colín con lo cual, bienvenido sea, volver al estado original de puta madre, no? ¿Eh? puta madre, vamos Dulcinea que estás más guapa que nunca